Jornada de fuertes ganancias para Libes35 este martes. El selectivo español ha subido más del 1,3% y se ha quedado al filo de los 8.700 puntos. Los bancos han sido los valores más alcistas de la jornada, después de un consejo muy positivo de los analistas de JP Morgan, Sabadell ha sido el valor más alcista de la jornada. Además, la aerolínea IAG también ha registrado fuertes ganancias, junto a Telefónica, que ha superado resistencias importantes. No obstante, por análisis técnico, el selectivo español todavía no ha superado la resistencia a corto plazo más relevante que tiene en niveles de 8.868 puntos y que debería superar en precios de cierre semanal para ver una recuperación más sostenida en su serie de precios.